y yeah. hola gente estamos en un nuevo vídeo jugando smite con shiva el nuevo héroe no sé si es chica o chico sinceramente no soy muy fan de la, de la mitología hindú pero de diseño no me gusta nada en realidad no me gusta nada o sea lo único que me puede llegar a gustar es el martillo o sea, el martillo y el tridente que tiene Y la serpiente, lo único Por lo demás no me gusta nada Pero mmm, ya veremos a ver si... Si me gusta en jugabilidad Lo he estado jugando, sí Pero no tanto Pero no tanto Unas tres partidas y ya está Y bueno, vamos a ver Qué pasa en la partida <coughs> Vale, tenemos otro Shiva, una Nuva, una Nubis, un Ares y un Fenrir de enemigos. Tenemos una Nuva, Bastet, Shiva, Ares y Zeus. Tenemos en nuestro equipo. Bien. Vale. A ver. Ataca un poco lento para mí Para mí ataca un poquito lento Pero oye Está bien Esto da como una Como un círculo de fuego Esto es como un terremoto Esto no sé lo que es sinceramente Pero bueno Está bien, esta es la pasiva Samsara Así que bueno. Vamos a ver qué pasa en la partida. me ataques a mí, bicho. Ataca otro. Ahí está. Vale. Viene una nubis por aquí. Intentas, anubis. No, anubis. Anubis no, por favor Anubis no Vale Bueno, vamos a volver a la base mm -hmm. Vale Vamos a ver Me gustaría ganar Al menos esta partida Porque hace mucho Que no hagan una partida en serio Muchísimo Vale es, A ver, esta Esta fuerte en realidad O sea, no voy a decir que no Está fuerte Gente, a 23 de vida A 23 de vida 23 de vida, 23 de vida. Oh. Voy a volver Me voy a activar ulti Vamos, me recupero la salud Y vamos El diseño no me gusta en realidad Pero Está fuerte Yo no sé sacar mucho potencial Pero está fuerte Y la ulti pues Es esto Sinceramente la ulti no me gusta nada ¡Oh, ¡No! ¡La acabo de desactivar! ¡Ah! Oh, ¡Qué fail! Bueno, no pasa nada. ¡Oh, me mataron! Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Vamos bien total en la partida. Bien, bien, bien, bien. Son buenos mis compañeros, ¿eh? Son buenos. Sinceramente estaba más ilusionado que saliera Atlas, no Shiva. No sé si fue porque era mi primer héroe. O sea, mi primer héroe que sacaban justo después de que yo empezase el juego o qué. Vamos a matar a los minions, vamos a limpiar un poco. Vale Oh, oh Bien Volvemos a base Tranquilamente Y eh. O sea, no sé si es porque no me compro objetos O es que yo tampoco es que lo vea Que... Que lo vaya a jugar... Todo el día Seguramente lo juegan una partida así de De chill Tampoco para En arenas únicamente Oh oh No, no, no, no, no, no. Bueno, pero si está a uno de vida Madre Oh, no, no, no, no, no, no. Vale, bien. Vamos. Mm -hmm. Vale. Vamos ganando, pero de por mucho. Dios, no, no, no, no. No quería eso. <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> <susurra> vale. Vamos a ver, bonitos, para aquí Vamos a limpiar un poco la zona O sea, yo creo que para arenas va no es tan bueno Para conquista o para otro modo Que yo no he jugado, pues tal vez Pero para este no Mejor me piro Donde he venido Déjame por favor muy bien, muy bien. Lo no activar un tío ¿eh? eh. Pum, pum, pum, no, no. Vale, dejadme ya, por favor. Jodme, ya. Bien, bien, bien, bien Oh. Se quedó a uno El Fenrir Vale, mejor me piro Y vuelvo a base Ahora ver si les vamos ganando Por una gran cantidad Dejadme ya Dios, como dio a la nuba esta Chaval odio es que la última de nuba está chetísima chetísima porque se sube al cielo y lanza un misil a cada héroe del que haya a ver. vale vale vale vale muerto Bien, seguimos. Voy a activar multi, ¿eh? Con este. ¿Por qué no le hago casi daño? ¿Por qué no le hago casi daño? A la nubis este. ¿Por qué no le hago daño? Curamos. Ven aquí, Ares. Ares no te vas a salir con las tuyas. No. Ares, Ares, Ares. No, Ares, Ares, Ares. Oh, oh. oh sobreviví, sobreviví, sobreviví. No, no. Uf, casi me mata la nuba. Bueno, tengo que volver. Ahora no sé por qué, no se ven los nombres de, de la gente. Ahora solo se ve Ares 4, Ares 9. Solo se ve eso, no, no entiendo muy bien. No sé si es por. Porque juego en play o por qué. Sinceramente. Voy a ayudar a estos. Ah, son cuatro exactamente esto Perfecto ¡Oh, ¡Dios! La ulti de Nua, chaval La ulti de Nua Dios Masacre que estamos haciendo, ¿eh? Masacre que estamos haciendo ¡No! y Utiliza la ulti para escaparse Es que no lo entiendo, el en ese, ¿eh? No lo entiendo Venga ya Ahora Es que cada vez que sale un personaje nuevo La gente lo deja de jugar No entiendo O sea el primer día les, Se los cogen todos Pero es que el segundo Nadie, nadie Realmente nadie Esa habilidad está Tus, ¿por qué hay tantos de estos? Fijadme Ahí Ahí está, ahí está Vale, yo creo que esta partida Ya está ganada Pero no hay que confiarse oh, Perfectos Sinceramente, en habilidades me encantan. O sea, las habilidades... Esta, esta es mi favorita, la de atraer. La de atraer es mi favorita. Pero eso sí, la ulti no me gusta nada. No la afecta, perfecto. ¿Y esto? Solo le afecta el fuego. Qué bien. A ver, da un poco de igual matar al minotaurio no, porque... En realidad no nos van a quitar tanto Vale, gente Me acabo de volver a salvar Tremenda salvada que me he hecho Ahora Vamos a ver Perfecto, se rindieron bueno, muy buena partida, sinceramente, con Shiva. Muy buena partida. Y me ha encantado jugar con Shiva. Y bueno, es un héroe que no voy a jugarlo mucho. Al contrario que Atlas. A Atlas lo estoy jugando un montón. Desde que lo jugué. Lo estoy jugando un montón. Estoy viciando con Atlas. Pero Shiva creo que no lo voy a utilizar mucho. Así que bueno. Espero que os haya gustado el vídeo mi gente Y bueno Subo de nivel de pase batalla Y Y hasta la próxima